El presidente de la República, Lenín Moreno, se despidió del exmandatario Rafael Correa. 43 policías en servicio pasivo recibieron la condecoración Cruz del Cincuentenario. Campaña para cuidar bosques y evitar los incendios forestales es impulsada por el gobierno nacional. Y en lo internacional, fuerzas iraquíes liberan a Mosul del grupo Estado Islámico.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 El acto cívico con un, contó con una multitudinaria asistencia de ciudadanos. Los detalles de esta noticia le presentaremos más adelante. Ahora le contamos que este martes 11 de julio en Puerto Viejo, provincia de Manabí, arranca el diálogo nacional-social acuerdo por la comunicación liderado por la Secretaría Nacional de Comunicación que busca fortalecer la democracia en una forma transparente y accesible para todos.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 regulación y control, publicidad y producción nacional. Las mesas operarán en Porto Viejo, Tena, Loja, Cuenca, Salinas, Ibarra, Ambato y Quito. Conforme un cronograma que terminará en agosto, el primer encuentro se realizará este martes 11 de julio de 2017. Será en Porto Viejo, en la Universidad Técnica de Manabí.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 Estamos lanzando un nuevo proceso de reclutamiento para aspirantes a oficiales y policías de línea de la Policía Nacional. Este proceso de ingreso de aspirantes a la Policía Nacional es completamente gratuito. Este proceso consagra... Y materializa el principio constitucional que está en el artículo 28 de nuestra Constitución de la República, donde indica que la educación es gratuita y cómo no la educación de un servicio tan complejo y tan necesario para la sociedad como es el de formarse como un servidor policial. Las fechas en las que se van a poder eh, ingresar los postulantes, que es del 17 al 23 de julio. Se les está dando un especial énfasis al incremento de la mujer de las jóvenes mujeres que, para que ingresen a la institución policial. Hay pruebas que tienen que, que realmente aprobar. Tenemos las pruebas físicas, las pruebas de confianza, las pruebas médicas, eh, la, las pruebas de, de confianza, para que todos los, los aspirantes sepan a qué ingresan a la institución. Este proceso está enfocado para… Provincias como la del Guayas, provincia de Manabí, provincia de la Azuay, las provincias del Oriente Ecuatoriano. Nos urge fortalecer eh, y completar los modelos de gestión en estas siete provincias que les he mencionado. Sin embargo, está abierto para todos los ecuatorianos. 43 policías en servicio pasivo recibieron la condecoración cruz del cincuentenario al cumplir cinco décadas de trayectoria en la institución. En el marco del Día del Policía en Servicio Pasivo celebrado este fin de semana, autoridades de gobierno y de la institución policial rindieron homenaje a 43 uniformados que han cumplido 50 años de servicio en dicha profesión. El general Diego Mejía, comandante de la Policía Nacional, agradeció el apoyo del gobierno y del Ministerio del Interior en el equipamiento de la institución y el mejoramiento del bienestar policial. Los miembros del servicio pasivo son parte importante para la institución policial. Nuestra cohesión nos permite convertir los sueños en realidades, las acciones en metas y por ende obtener resultados positivos para coadyuvar al desarrollo y progreso del Ecuador. Por su parte, el viceministro de Seguridad Interna, Andrés de la Vega, destacó la importancia de reconocer el trabajo que día a día realizan los uniformados en beneficio de la seguridad ciudadana. Las si y los servidores policiales son servidores por la vida, protegen el valor más preciado de nuestra sociedad, que es la vida y la integridad de todos los ciudadanos. No hay tarea más noble. No, no existe tarea más noble que proteger la vida y la integridad de las personas. Y eso son ustedes. El general en servicio pasivo Jorge Poveda, excomandante de la Policía Nacional, agradeció por el reconocimiento realizado y señaló que los servidores pasivos son aquellos hombres que pasaron por la institución, pero siguen firmes y dispuestos a apoyar al gobierno para que se cumplan los objetivos planteados. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Y como le comentamos al inicio, esta mañana el presidente de la República, Lenín Moreno, realizó el habitual cambio de guardia en el Palacio de Gobierno. El acto cívico contó con una multitudinaria asistencia de ciudadanos.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 En las noticias del mundo les contamos que tras nueve meses de ofensiva las fuerzas iraquíes liberan a Mosul del grupo de Estado Islámico, mientras que en Guyana reclusos de una prisión provocan incendio y cuatro de ellos se dan a la fuga. Estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional. Después de nueve meses de ofensiva, las fuerzas iraquíes liberan Mosul de manos del grupo Estado Islámico. La bandera nacional sustituye en las calles de la ciudad a la de los yihadistas y tanto civiles como soldados festejaban la victoria. La pérdida de Mosul supone un duro golpe para los extremistas. Durante sus tres años de control la consideraban su capital en Irak. El primer ministro iraquí, Haider al-Abadi, acudió este domingo a la zona para declarar la liberación de la ciudad y conocer de primera mano las operaciones del ejército. Sin embargo, el panorama es desolador. La ciudad se encuentra en ruinas, hay barrios enteros reducidos a escombros, miles de personas han muerto y más de un millón se han visto obligadas a abandonar la ciudad. En la ribera del río Tigris aún se escuchan tiroteos, ya que algunos yihadistas resisten decididos a luchar hasta el final, mientras que otros se han infiltrado entre los civiles que han regresado a la ciudad. Un oficial murió y siete resultaron heridos el domingo en una prisión de Guyana, tras un incendio provocado por reclusos que permitió la fuga de cuatro de ellos. Según las autoridades, los fugitivos son cuatro peligrosos criminales, entre ellos un condenado a muerte en febrero por el asesinato de 12 personas. Otros detenidos aprovecharon la distracción de los guardias para hacerse de armas y atacarlos. Muchos reclusos fueron sacados de la cárcel y llevados a un club de policías ubicado frente a la prisión, donde rompieron botellas de ron y vodka, empaparon sus ropas y con encendedores de cigarrillos las convirtieron en teas, con las que destrozaron el local. El ministro de Seguridad Pública aseguró que más de un millar de presos fueron reubicados en el patio de otro centro de reclusión y que 300 de ellos serán enviados a otras prisiones que deberán hacerles un lugar. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó el lunes por unanimidad una nueva misión en Colombia para ayudar a los exrebeldes de las FARC a reintegrarse en la sociedad. El inicio está fijado para el 26 de septiembre, cuando finaliza la misión encargada de verificar la entrega de unas 7000 armas por parte de los exguerrilleros, un proceso ya completado. La resolución fue presentada por Reino Unido, cuyo embajador ante la ONU dijo que Colombia ha ofrecido un faro de esperanza al mundo, donde en demasiados lugares la guerra es la norma. El Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO ha ampliado este domingo en Cracovia su lista de lugares de interés para la humanidad. De entre todas las candidaturas se ha seleccionado el Distrito de los Lagos, en el noroeste de Inglaterra, destino famoso por su naturaleza, sus montañas y sus lagos, y que fue fuente de inspiración para los poetas del siglo XIX. También han entrado en la lista los vestigios arqueológicos de Afrodisias en Turquía y las canteras de mármol situadas al nordeste de esta antigua ciudad griega y que ahora se encuentran en el sudoeste de Turquía. El muelle de Balongo en Brasil fue seleccionado porque para el comité representa la huella física más importante del arribo forzoso de esclavos de África al continente americano. La Unesco también ha decidido ampliar los edificios arquitectónicos de la Bauhaus en las ciudades alemanas de Weimar y de Sau y la escuela sindical ADGB en Bernau. En Estrasburgo, en el noreste de Francia, el centro histórico de la ciudad, que ya forma parte del patrimonio de la Unesco, se ha ampliado hasta la ciudad nueva.